Los ganaderos de Aguascalientes y Querétaro se sumaron al amparo interpuesto por la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, con el objetivo de prohibir la importación de carne de res argentina, asegurando que supone riesgo sanitario y de competitividad. McDonald's actualizó su política de uso de antibióticos en bovinos para cubrir más de 80% de su cadena de suministro de carne de res, esto para adaptarse al concepto de una sola salud y abonar al combate de la resistencia antimicrobiana. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.